Los logro ahora y, y capaz que uno porque si me echaba al final ya de running me que a el de saber al final armado Bueno, me voy a ir a hacerme el respect de las estadísticas Hasta la iglesia A la renala Exactamente mm. La verdad que me da ganas de ponerme más ...más maná. Para gastar más lo voy a poner, ¿también? Y porque también me va a ...tengo que encantar el arma y ponerme un buffo, entonces me va a consumir más. A ver... ...necesito... ...22 de destreza... ...20 de fuerza... ...y... ...15 de esfera, si no me equivoco, para el hechizo. 15 de fe, sí. después el resto la puede ir lo que sea si, sí, porque soy medio soy medio down de hammer 15 acá necesito 22 acá necesito 20 acá bueno, 20 que me gustó eso está el tipo así. Voy a poner el vigor que te tenía antes. Un poquito menos de vigor y mucho menos arcano, pero bueno, creo que va a merecer la pena. Esto sí o sí necesito. Puedo separar, así? me quince ah, Tengo un, un, un rol todavía su no. a ver ciento setenta y 272 Ueh, soy muy fachero, Fran, mirame. Ahora voy a mirarlo. Mirar. ¿Fachero estéticamente o qué? Mirad, manejo una facha, boludo. Ahora voy, ahora voy. yo voy, yo voy. <risa> muy nazi. Soy un fachero, boludo, manejo mucha facha. <risa> Ahí, espera. Se me terminó el hechizo. Te sirve cuando estás mirando. No lo no, voy. ya te digo. ¿Se terminó el hechizo de facha? Sí, ya se terminó el hechizo de eso <risa> Literalmente, ¿qué? <risa> el hechizo de facha. <risa> <No> te... <risa> ya, lo único que sí me consume mucho maná hacer esto. Y encima, más, más maná me va a consumir si quiero usar el, el weapon art de la. Del desenvainar, yo creo que un, unos 4, ...tres, 4 de cosas de estos para ir como literal. Decime cuando estás mirando. Ya te aviso, porque está largo el camino este. Hmm. El camino este camino ahí voy. Lo que está larga de mi poronga. Bien. Mm. Tengo que mejorar la nada aquí. Por eso cargame o sea, igual yo también me voy ¿Cuánto de, de fe llevaba este tipo que iba a sumar? La facha vi. 26 no. creo que es, se ¿sí? tiene 26.